Campeones de League of Legends en 10 segundos Sindra, Al subir de nivel sus habilidades Y pegar dos habilidades en enemigos genera stacks Pone esta cosa Agarra cosas Y después la revolea. Empuja al enemigo Y también a las bolas Si la bola le pega a alguien los tunea Levanta todas las pelotas del piso y las ti Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios